¿Acaso despertar un huerto no va en contra de la naturaleza humana y la voluntad divina? Si el asesinato de una gallina será la excusa perfecta para discutir este y otros temas. Los dejo entonces con divinidad pájaras. Para... Para... Para... Para... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, qué? comprado sin cabeza por qué no la compraste sin talla? Sí, yo no la quiero sin talla, o solamente quiero que te en el florero Yo nada más quiero quitarle la cabeza a esta gallina Esto no ahora porque... tú serías capaz de meterlo con todo y cabeza a la olla ¿Y por qué no? Fíjate, la corto por aquí y puede entrar acá, la primera parte, cabeza y pechuga, y luego entran las patas y el resto. ¿Qué dijiste? yo te puedo esperar cualquier cosa Eso, Ya cállate, mujer. Suficiente tengo con esta gallina como para que tú me vengas a cacarear ahora. Ay, bueno, cocínela como se te dé la gana. Bueno, la cocino con cabeza ya. Bueno, a mí no me vuelvas a dar un beso en tu vida. ¿Se puede saber por qué? ¿Quién <risa> sabe por qué? Que, que tú te la pasas dándole besos al perro y yo a ti no te digo nada. <risa> Bobby, Bobby. Como si fuera norteamericano ese perro muy bien. Sí, sí, ese mismo, el señor Mr. Bobby. ¿igual es que no me dices que no te pasa lamiendo la cara todo el día. Ay, ese es un cariño. No cariño, cariño, qué nada o es capaz no me dices que también no se pasa la mierda el trasero <risa> le ah no, entonces ahora digo mentira ahora el perro después de hacer popó se limpia con papel higiénico please, please, some of the paper can you terminate the circle popó. algo? la otra vez, lo llevé a pasear al parque se la pasó toda la tarde oyéndose bueno, basta ya como te creo en el mundo contigo, criaturita de Dios Ah, Pensar que con este pico te alimentabas del maíz que te daba Don Pascual. Don, Don Pascual, es Don Pascual. Cállate, quieres que se entere todo el barrio ¿Qué me importa? Esa gallina es Don Pascual. No, La gallina no es de nadie. La gallina es de, de nuestro señor. No, sí, no cómprese de tus barbaridades. Pero tú pues, sabes, yo tenía la intención. Le dije, iba al mercado, pero dije. ¿Para qué me voy a esforzar si puedo pedir una gallina prestada al vecino? No presta porque si le dos? Pero si no pa' cuál es mi amigo. Amigo. Amigo niño, tú lo que eres un descarado. Chiquillar chiquilla, alma, ¿por qué? Para tanto. ¿Sabes algo? Después de todo, yo no me la robé. La gallina se escapó. <risa> Las gallinas no se escapan, tienen patas, corren, cuelan, porque esta no. Que casualidad que esta ni voló, ni corrió, ni cacarió, ¿Qué ni cacarió? Tú que no estabas allá. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? Romina. Romina. Sí. sí, sí, Romina. ¿Quién es Romina? No es la cinta roja, la gallina preferida a don Pascual. Esa es Romina. Ay, sí, era Romina, querrás decir. ¿Qué estás haciendo? Uh, que nada, tú eres graciosa, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¡Cállate la boca! ¡Auxilio! ¡Esperate que la vas a matar! La gallina, la gallina. Lo que faltaba ahora, dándole besitos a la gallina no, no Ya sabes algo, quítate Ya sé lo que voy a hacer Ya haces con eso Ay, no sabes, no te acuerdas la vez que lo vimos en esa película En esa película Así, salió muerto Y entonces al muerto lo revivían con una chispa Dame la gallina acá Te tienes que estar riendo ahora mismo en el infierno de las gallinas. Porque eso es lo estás tú mismo, en el infierno, burlándote con todas tus viejas amigas del gallinero. Aunque pensándolo bien, tus amigas no están allá, tus amigas están es en el cielo porque ellas tuvieron un final feliz, flotando en un delicioso canto o acompañando unas papitas fritas. Pero tú ni siquiera para eso serviste, para quitarle el hambre a la humanidad. Claro, como es la señorita Romina la favorita de los pancuartos y hay que salvarse de ese fin pero sabes algo tú vas a terminar en el lugar indicado aquí en mi barriga así que eh, pensándolo bien te estás asando ahora mismo en el infierno y lo que es peor a fuego lento y por toda la eternidad así que mejor te doy a decidir o dejas que te coma ahora y te vas a mi barriguita y luego al cielo como una gallinita feliz o si no te quedas allá y te vas a comer un mal destino ¿Dónde está el ser? ¿Dónde está el ser? ¿El ser? El, el, sí, el. ¿dónde está el ser? Aquí está. No es el ser. Yo es el este. Yo busco al ser. Al ser de la gallina. ¿Qué? Supongo que se quedó en el gallinero. ¿Qué <risa> dice la boca. El gallinero. O sea tú qué mató a la gallina. Sí, tía. Pues... Pero si es domina bueno, resulta que todo el mundo conoce a esa gallina piojosa <risa> mira razón me dijiste que se trataba de domina y sí, ya lo que pasa ¿Qué? lo que pasa es que nada tú te imaginas lo que le va a pasar al pobre don Pascual cuando se entiere que su pobre Claro, cómo? Yo no sé, pero pues lo que más quieras te lo pido, te lo imploro, ayúdanos. Porque tú me lo pides. Si fuera por ese inútil, aquí mismo te vas preso. Ay, tía, ay, no. Otra vez preso, no, otra vez preso. Gracias, tía, tía. Te quiero mucho. Claro, tú no tienes que andar aguantando todo lo que haces. Si ¡Oígame! Acaso, si, se ay, tía, ¿verdad? cuando él vino con la vaina, yo quizá tele deja buscar mi bolsa. Sí, sí, sí, yo... Sí, yo... otra no, vez lo mismo ya fue así una gallina nada más una gallina una gallina cuando veo una cosa es pues la otra yo no sé para qué ayudamos comprando con eso ya ¡Ya nada mira yo te quiero mucho y por eso te digo las cosas yo no sé qué por qué sigues con él ay cuando él vino con esa gallina ya ese día le dije que por qué había hecho eso y yo lo regañé sí claro la cara de atención. Claro, muy estaba el otro. Ay, Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad, tía. por eso, por eso, él ya tuvo su segunda oportunidad y la está desaprovechando. Y además cómo va a matar a este pobre animalito y justamente. Perdón no la demora, lo que pasé es que ahorita con Rolfito ya estaba. Calla, te decimos que estamos con la misma ayudan a poner Siempre lo mismo, todo por culpa de ustedes. Ya yo no quería platicar más esto. ¿eh? <risa> <risa> no, es que no puedo hablar contigo no entiendes nada, oye ¿Te tengo que entender, ahora que hice es que mientras está haciendo esto a salvarla se imaginan los niños que nos vamos a meter por su culpa Tanto dolios por un pajarraco Quizá te dije que no es un pajarraco, ¡Romina! cállate, oye don Pascual está muy encariñado por esa gallina ay, ah, yo te culpa tengo, las gallinas no son para encariñarse, son para comer a ver, sacaré no. Ah, Pero ¿por qué? Ya le dije, yo no soy ningún pecador aquí. <risa> Necesito que se ponga la capucha de la paciencia. O sea, ¿ya, no ya, ya, ya cállate que ya lo he oído. <risa> <risa> a ver, a ver, Usted me quiere cortar la cabeza a mí. <risa> la que gana, yo no voy a cacarear, ya se lo dije ¿Por okay. qué? Ya le dije, además Les voy a decir algo. aquí Yo no estoy contradiciendo la voluntad divina Ay, Yo sí? le estoy contradiciendo a nadie Y yo sí lo estoy contradiciendo Claro ¿sí? que sí Ay, Franco, ya cae de caracá ¿Por qué estoy yo contradiciendo la voluntad divina? A ver, señor teólogo ¿Se lo Licenciado ¿sí? Explíqueme, ¿qué estoy haciendo yo para, para contradicir la voluntad divina? Se lo voy a explicar fácilmente el mundo, el mundo está dividido entre vivos y muertos. Ustedes dos están vivas. Yo estoy vivo. Pero en cambio, esa mesa está muerta. Esa gallina está muerta. Esas flores están muertas. Y aún así nadie pelea. Los vivos viviendo por un lado, los muertos por el otro. Pero, bueno, está bien que a uno a veces me da ganas de que resucite un familiar de uno. ¿eh? Sí, sí. Sí, pero ahora imagínate, no nos vayamos muy lejos. Si yo apenas cogí una gallina para que comiéramos la chica y yo, mira todo el problema que se me formó. Ahora imagínate que resucite el abuelo, el bisabuelo, los tatarabuelos y todo el que quiera cenar. Me toca pedito el gallinero. <risa> ya ves lo que pasa. Aunque okay. no puede decir que resucitan a uno que otro, como ese Lázaro que resucitó a Jesús, pero es que Jesús ya no está. Oye, ¿qué cosas dices? Que Jesús ya se fue. Ya Jesús no está resucitando más nadie después de Lázaro. <risa> no, no, no, no, no, no. Ese es actor de cine que sale en tantas películas, en todas lo matan y vuelve a salir en otra. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno, bueno, Digamos que resucitó a ese, pero es una entre cientos de miles de millones que mueren todos los días. Y si esos muertos no vuelven a su estado natural, es porque esa es la voluntad de Dios y como tal hay que respetarla. Desagradecido. ¿Y yo por qué? Porque yo estoy aquí en Franco, la tía vino a ayudarnos. Uh -huh. La tía vino. No que... Ahora, cacaré la Nada, algo, Yo a ti te quiero. Tú sabes lo mucho que yo te quiero. Y a día por ti lo que sea. Si tú crees que yo cacare, pues yo lo hago y salvo esta gallina. Pero, conste. ¿Te acuerdas de esa vez que nos vimos en la película? recuerda de que esa película los que se resucitaban volvían zombies Ay, no. ¿Qué crees? eso todos los que resucitaban ahí se volvían asesinos y yo no quiero que le pase eso a mi amigo don pascual yo como usted la capucha empieza a cacarear oye está bien voy a hacer por ti ¿no? <coughs>